A partir del 3 de abril te podés poner al día con tus tasas urbanas. Visitanos, informate y adherite en las oficinas de ingresos públicos o en www.necochea.gov.ar. Queremos que pagar tus tasas sea más simple. Ponete al día en efectivo 3, 6, 9, 12 y hasta 15 cuotas para el periodo 2013-2017. Elegí tu opción de pago y sumate a la moratoria hasta el mes de julio. Hablemos de tasas. Plan de regularización impositivo. Municipio de Necochea. Conectando con vos.